El hombre puede volar, el hombre puede saber, el hombre puede sentir, el hombre puede vivir, todo es cuestión de conciencia, si la tienes nunca quedarás mal Si no la tienes puedes incluso triunfar Perder o ganar depende de la conciencia El hombre siempre sabe dónde está Aunque no puede predecir a dónde va No tiene alas para volar pero vuela Su mente siempre podrá volar el hombre puede volar, el hombre puede saber, el hombre puede sentir, el hombre puede vivir, el hombre puede volar, el hombre puede saber. El hombre puede sentir, el hombre puede vivir Y a lo largo de una vida, el hombre puede cambiar La piel la cambia al menos una vez, pero la conciencia nunca la debe perder Así que si pierdes la conciencia y si triunfes en lo material Pero tu vida será siempre el invierno, nunca conocerás un tiempo primavera ay, ay, ay, ay, ay! ¡La vida! ¡Ay, ay, ay!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 Nunca conocerás un tiempo primaveral, el hombre puede volar, el hombre puede saber, el hombre puede sentir, el hombre puede vivir y morir.